Hola amiguitos, soy yo, Mickey Mouse Y hoy voy a jugar Mortal Kombat 2 a alta velocidad XDXD Ay no, ves. no me pegues ¿Qué? ¡Qué pila, soy baraca! ¡Barraca, maraca, maraca ¡Me ganó! Oh, oh, oh. ¡Ah! ¡Muere! Bueno. ¡Nacho tú sí! ¡Ja, ay, ay! ay ¡Banana! Ay, ay. ¡Muere! ¡Ay, la javi! ¡Ja, ah, ah, ah. te gané, marraca! A ver... Muere. Bueno. ¡Muere! Bueno. ¡Movimiento naranja! ¡Eso tuvo una estandesana! O sea, o sea, o sea, o bueno, No <risa> Movimiento sea, o de el reptiles, Reptiles es reta, ¿sí? <risa> Oh, sí, ah, Muerto. Ay, el piso es lava. Che, ya que el piso es lava, ¿por qué lo tocas? Aparte que tenés puño de acero. Uh, tenés. 85. <ríe> Bailando. <ríe> ¡FATALITY! ¡Puede bien! ¡Puede bien! ¡Bueno, bueno! ¿Quieres tener la importancia? Eh? Eso vale, eh. Eso vale, pero creo que es malo. Es malo para la salud. A poco todo el... Eh. Tu salud está completa, tu salud está muerta. Tienes que madurar blanquito porque te van a cagar en la colita. Te va, me no me salió la fatality. Siempre a veces no me sale. quitana es la más difícil de quitarse la génesis. Muere, quitana vas a morir. Ay, ay, ay, ay, ay, me lio! ¡Ay! ¡No se vale! ¡Eres tramposa. <risa> <risa> Sufrimiento bajo cero ay. <risa> ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Muere! ¡No! no ¡Vale rápido! ¡Muy a darte tu merecido! Mención. Yo canco. ¡Ay! ¡Ay! Bien, vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! no ¡Ay! ¡Ay! Molo el cerebro mierda sí te gané te gané somos los pirata ay ay ay ay ay ay ¿Y me va a ganar me va a ganar ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay Y Muere, muere. Sí, ahora muere. ¿Dónde no. muere Scorpion Wins. Ahora me viene a hacer el agarre cuando hago el ¿Qué? ¿Eh? What? Hace la pose de la victoria. Ah, oh, la voz vitoriana en un de segundos. Mm -hmm. No, no le di la patada, pues sí. En tu carita, te dejo en la basura. Uh, chanzunga. No. Julio acá que... <tose>